Es mona lisa. Ya. Riquelito, ahora, ahora? ahora a ver esto. Ya, ya tengo la palabra. ¿Algún saludo a Irene? Igual. ¿Algunas palabras antes de empezar? Te voy a partir la cara si tiene que ver algo conmigo. ¿Tienes? Tal vez no. ¿Qué? Oh. Ok yo, yo soy mi <risa> Andrea Hácelo Andrea hazlo bien, bien. <risa> No puedo Si sí, sí, una ver. muñeca con pelo verde No puedo, ¿con cuánto puedo dibujar un atardecer? Que con... Tiene un pelo verde ah, ¿Qué? Tiene pelo verde, eso es lo que digo yo eso No lo tiene No tiene no, no importa. Es que tengo mm. que buscarme en Google, ¿qué te pasa? Siento que sería más fácil Si lo busca en Google. Oye. Ah, no me digas. Y Irene, ¿qué te pasa si te digo que estoy grabando? ¿Qué pasa? Pues alguien no va a salir vivo mañana. Mañana. Mañana, mañana, sí. Yo voy a. El lunes, el lunes <risa> no va a estar vivo, alguien no va a estar vivo el lunes. Lego, sí, ¿Cómo lego. rayos dibujo esto? ¿Cómo rayos voy a dibujar esto? Solo voy a dibujar una muchacha con pelo verde, que es lo que yo sé que... No, por lo menos uno. <ríe> voy a dibujar una muchacha que me encontré ahí con el pelo corto. Y verde. <ríe> no, verde no, azul. ¿Cómo que? Creo ¿Azul? Que azul. No, una... Ok, solo dibujalo. Y solo dibujarlo la Andrea, que no sé por qué Porque no puso la cosa más difícil del mundo No, ¿sí es qué? el, este el, Uy dejé queda uh, poco uh, tiempo, apúrate eh, Uy, que esto, uy pues Yo ya terminé. ¿Dónde está él? Eh? Si, sí, pues ya salió Espero que no te haya salido el mío Música. Espero que te haya salido el mío No voy a decir cuál es bueno ya oh mira mira mira mira mira qué es que, eso eh no es ¿Qué? nada qué qué hice no ay ah uh, ay vamos um. <risa> okay luna lisa candela por qué eso me hiciste yo ya tengo la mía escrita a ver, que me como un caramelito, Irene el lunes te llevo uno, ya sé, porque sé que me va a matar y a vos también, Camila. Andrea. Ay, no. ¿Qué? Start. Ver, no tienen que adivinarlo rápido. Por la discoteca que sí, que la... Ay. ¿Qué? Yo. dijiste, <risa> sí, sí, sí. sí, sí. no. Cholo, ni siquiera puedo poner a la Jessie una, no una Lisa ay yo. yo puse Lisa una Lisa Catalina yo solo leía Catalina Blackpink uh, ay vamos con la no, tuya no. <ríe> esto te va a enojar porque puse el nombre no es Camoni me me me con compelo verde <ríe> O sea, literalmente, nice. Andrés, te puse el nombre. Le puse el nombre y, y este chaval, una con verde. Cada vez me decepciona más. Ahora voy a poner uno no más, le va bien, aún más difícil. No le va bien en el Spelling B. No le va bien en clase de matemática y quiere salir. A okay. Ay, no se enoje. Aquí le la palabra clave. Alvarito y Guillermo. Uy. Ay, uy. Mm. <risa> Solo te doy una pesta, Irene. Se lo hizo Alvarito a Guillermo el viernes. Cuando se bajaron del recorrido. ¡No! ¡Oh, ¡No! ¿Por qué? ¿Tú ¿Por qué, ¿Por qué me tocan las tuyas? ¿Tú, la tuya, -tú okay. ok. Irene, a mí me toca oh. las tuyas. ¿Cómo sabes? Porque te gusta utilizar la palabra loco. Ah, perdo. Se puede pegar es, a... Ti. No me digas que... Ah, yo leí yo le... Ay, es la mm. primera... Ay, esa... No, yo escribí otro nombre. Es que han dado otro nombre. Este. Ah, aquí está. A ver. Voy a llorar. Este por lo menos está fácil de dibujar Sí Este por lo menos está fácil de dibujar Este por lo menos, Andrea, está fácil de dibujar Se le agradece por hacer algo fácil de dibujar sí. para mí Haceme bien Yo soy... Ay, si sí, es cierto, si sí te te hacer a, a vos también Ay, ¿cómo? No me busques por el pelo Le voy a hacer el me mechón aquí Y le voy a hacer el resto del pelo corto si no le entiende este chaval, ¿no? Es de mí. Ahora cuando. Ahora vamos a dibujarte, Andrés. Si no le entiende, porque te voy a poner hasta el nombre abajo, si no le entiende, ¿Sí? porque no creo que se le entienda. Ah, que queda solo a ver 15 segundos quedan. Bueno. Sí, André. André, sí, ya, ya lo sabemos, no es necesario poner presión. 15 segundos. Bueno, 10 segundos. Cinco, voy a ponerle. Cinco, go, ¡Voy a ponerte el te puse algo rosado. qué 3 2 te puse el gorro andré te puse 2, 1 segundo queda. Yo... Segundo, vamos vamos vamos vamos yo voy a ah, así qué qué ay <risa> oh, ya sé que le... Andrés qué es eso? Andrés qué turbio <risa> Andrés tocó el mío <risa> No me jugué, solo me acabo de acordar de Alvarito que ve diciendo esto también en el recorrido ¿Por qué no? pero, faltó el pero faltó el otro loco No sé Ay te hizo falta un loco Te hizo falta un loco André Alvarito haciendo de Jiu Jitsu, ay yo, yo, yo, qué. de yo, no No sé qué qué yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, no yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Vestido pelo. Y por qué... Cayó. Okay. Es verdad. Alguien se alguien escribió. Irene es esto Ok. Andrés no va a poder. Mira. Aquí. Uy. Este lo voy a poner medio difícil. <risa> ¡No! Porque me la puse difícil. Bueno, no creo que sea la palabra mucho. clave. Oh. Irene ahí, tío. Solo eso me faltó poner. Fácil, fácil. A quien tocó o sea, mi frase, la última palabra es Eirene. Me arrepiento. Eso no se parece nada. Andrea, si te tocó la mía, la, la palabra que hace falta es hey, Irene. Es un pelo amarillo. Y por si te no voy lo tocó. yo, día tuyo, a, odiar, te voy a odiar, Andrea, porque me quedan de un puto. ¿Qué? Andrea, si te tocó no. la mía, Uy, creo que le tocó a creeper? Andrea. Fue buscar esa palabrita <ríe> en Google. Por si no sabes. Yo sé cómo que es. un creeper. Y decir la palabra que. La Andrea te... ¿Qué? ¿Qué? Y decir la palabra no, para que salga el culo Deja a la Andrea, no estén dejando Andrés, Andrés la Andrea no es vos La Andrea no es vos, la, no la Andrea sabe que es un creeper No Ay, lo manché todo Eren me tocó la tuya hey. Y lo sé porque te gusta Me voy a odiar la Andrea Ok, ya terminé Supongo <risa> que me quedó bueno 30 segundos 4, 3, 2, 1 ¿Eh? ¿Cuánto tiempo llevo grabando ya? ¿Sí? Yo... No, ya Iba a poner en el zoológico. la Andrea a este hermoso. Ni Ni No sabía. No, no, no. no, no, no, no, no. Que es me que Andrés no nada? digo crimen okay, Hazla no? de ir en él. falta yo Es que <ríe> El tiempo fue muy rápido El tiempo, El tiempo le vas a tener ¿no? okay. no Y obrando Haberlo hecho bien <ríe> No <ríe> Lo lamento pero yo, no, yo. es un no, no, eh. no se puede no sé, hasta aquí la primera no se parte. se puede Miren, de, ponerle más detalle, eh. Mañana 350 mil likes y 15 15000 y... suscriptores nuevos. Hablamos el knock-off No.